Está con nosotros el doctor Luis Peña Núñez, anestesiólogo, quien es candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano Central, es decir, la posición que actualmente ocupa Waldo Ariel Suero. Así es que con él vamos a conversar acerca de su propuesta, acerca de su programa, acerca de su visión del de gremio médico y el futuro que espera a esa entidad Aquí hay una hay una hay una frase que está en su en su en su fly, en su sticker de campaña que es este, ¿no? Eh, que creo lo tenemos en, en, en, Ok, digital, ok, ahí está. Pero hay una, hay, una, hay una frase que dice es tiempo de inclusión, doctor y modernización del colegio médico dominicano. Sé parte del cambio. ¿No ha habido inclusión en el colegio de abogados? De, eh, perdón, de médicos. En que se han perpetrado durante años han, han hecho eh, ese, ese, ese mal de, de poca inclusión entonces nosotros sin duda somos el candidato ideal y idóneo para ser presidente del Colegio Médico Dominicano porque representamos una corriente de renovación una corriente como decíamos y vuelvo y lo repito de inclusión donde participan todos, aquí no hay eh, pretensiones de ningún otro tipo que es de sumar y lanzar el colegio médico a los nuevos tiempos. Pienso que estamos un tanto atrasados. Y básicamente, para responder esa pregunta. Doctor, ¿Sí? ah, bueno, eh, cuando usted habla de inclusión y un tanto de retraso, me re pienso que tal vez habla de modernizar algunos aspectos claro. en lo que tiene que ver con el colegio. Me gustaría que se enfoque eh, la pregunta que le hago en el tema de la inclusión. Eh, y en la parte de la modernización En una gestión suya Bueno, sin duda, inmediatamente De las cosas que seguro haremos Dios mediante, con el apoyo de todos los médicos Sobre todo los médicos de esta gran región y, de, y, que, y que observan este programa Es descentralizar Que el médico no tenga que ir a Santo Domingo Hoy en día, usted con este aparatito Usted va donde usted quiera Y llega Y puede solicitarlo, puede comprar un carro Un bote, un avión Sin embargo, el colegio médico aún está atrasado. Nosotros en esta, somos actual secretario de la finanza y ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos ayudado a que esta plataforma, una app que tenemos, pueda servir para que el médico se evite. Y imagínense un médico desde aquí trasladarse a Santo Domingo a una carta, etcétera. Lo otro es fortalecer las infraestructuras a nivel nacional que conocemos. Nosotros le hemos visitado todas las infraestructuras. O sea, nosotros sabemos que estamos hablando. Sabemos el costo aproximado de cada inversión. Y nuestro objetivo es esa descentralizar. Que el médico en cada región vaya a su filial, que hay filiales. No tenga que ir a Santo Domingo, salvo que vaya un problema ya meramente personal que necesite el apoyo de su presidente y entonces ahí estaremos disponibles. Eso hace que el presidente tenga más tiempo para hacer las cosas, estar presente. Y sobre todo es... El conocimiento nuevo de las leyes que van surgiendo y el irrespeto que ha habido de, de, de no, del poco cumplimiento. Y yo pienso que nosotros mismos somos culpables por el desconocimiento de muchas de ellas. Peña, normalmente los gremios se hacen apoyar por los partidos políticos para poder conseguir el poder de ganar. Por ejemplo, eh, el ADP así lo ha hecho, cuenta con una corriente política que lo apoya. Porque al fin y al cabo cada quien lo que busca es llegar al puesto eh, que busca naturalmente. Cuenta, es así ahora. Usted pertenece bueno, a algún partido político. Lo novedoso de esta candidatura y de este equipazo que tenemos, un gran equipo es que están todas las corrientes. O sea, ¿Cómo así? O sea, ¿toda la tiene gente politico, del PRM, toda la del PLD. Política. No, no, todas las la la corrientes políticas. Eso es lo novedoso. Todas las corrientes políticas están con este equipo. Y pueden hacer eh, una investigación. Toda la corriente política. O sea, y lógicamente hemos ido conversando, de hecho, pronto se darán alguna, algunos encuentros de importancia porque hay personas que quieren que esos grandes líderes, nosotros, pues estemos ahí. Ahora, no nos identificamos con ninguno en específico, sino que este equipo los representa a todos porque nosotros tenemos que pensar primero en los médicos, segundo en los médicos, Tercero en los médicos, que son los que dan servicio a la gran población, que demanda, que son los más importantes. Doctor, Pero, no, adelante. No, oh. no, no, está bien. Okay. No, no, no te En estos momentos se está llevando una lucha eh, el Colegio Médico con las ARS. De eso pregunto, sí. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo soy parte, miembro de la comisión. Hoy tenemos una reunión de negociación. ¿De ¿Cuál comisión? Con, de la comisión del colegio médico. Okay. De la comisión del de de colegio negociadora. médico negociadora Perfecto. con las ARS. Hoy, eh, hoy se tiene. ¿Cuál es la posición de nosotros? Bueno, mire, ha habido un incumplimiento desde el 2001 con una parte que le, que le toca a los médicos. No se ha modificado la cápita a, a favor del médico. No se ha aumentado, no hay código, ahora lo circunscriben a los médicos, a los que ellos quieran. Un médico general, del cual yo también soy médico general, no puedo indicarte una sonografía porque eso tiene que ser alguien que esté en, la, en, en el código. que alguien que sea, o sea Ha habido una especial. discriminación. Yo pienso que, que tenemos que comenzar a poner las cosas y a respetar la ley. Estamos de acuerdo con que se modifique la ley. Ahora, la modificación de la ley debe ser para cumplirse no para hacer lo que le da bien en gana lo que me convenga o no me convenga, donde todos seamos partícipes de hacer una mejoría en el sector eh, sanitario y sobre todo en la parte que son que es el, el, el asegurado, que es lo más importante, y entonces que este pueda recibir los calidad en su servicio y calidad de que no me pongan una sola... Un solo, una sola prueba de COVID, que no me circunscriba a un solo ARMN, esa resonancia magnética. ¿Entiendes? Eso ha afectado, señores, la salud del pueblo, y nosotros también entendemos que esos cambios deben de hacerse a favor. A, a veces hay un solo, hay veto, y hay demasiada gente que veta, entendemos que tiene que ser un veto único, que sea el Estado que tenga ese, ese poder de veto. Son de las cosas las modificaciones, de las cosas que hay que regularizar. El gobierno ha intervenido en esta lucha y si es así, ¿cuál ha sido su posición? Bueno, el gobierno, la posición del gobierno. Sí, me el gobierno ha sido atado en, como árbitro entre esta lucha del Colegio Médico y, y, y las ARS. Esta, por eso decía que ahorita tenemos una, una reunión y se han hecho subcomisiones para el debate de esto que es tan importante. Os repito... Aquí el, el paciente no ha sido afectado, porque el paciente, la RS, le devuelve su dinero, porque hay un grupo, eh, pudiéramos decir así, que busca sonido con esto y entienden que tienen que descalificarnos. No, no, aquí no se ha agravado ningún derecho fundamental en ese sentido por eso nosotros estamos claros que se va a resolver y que el gobierno está ahí para ser el árbitro pero también el gobierno es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social que es el ministro de trabajo y, y así sucesivamente, por ende tiene, juega un rol fundamental en los cambios que se necesitan para poder salir de esta crisis actual, que faltan muchas cosas pero vamos a comenzar a ponernos de acuerdo Doctor, eh Vemos en el manejo del COVID, la República Dominicana, que en los últimos meses ha habido un rebrote y por lo visto se le está saliendo de control al gobierno. También hemos visto ahí mismo que la cantidad de fallecidos no se está publicando. De hecho, el propio ministerio eh, admitió hace unos días que tienen un mes de atraso de, de fallecidos. Eh, pero vemos a un, al colegio médico muy tímido, no critican eso, vemos como que hay un silencio. No, no. Yo pienso que el, el colegio médico siempre habla, todos los días el colegio médico habla a través de su vocero, o sea, todas las semanas. Pero es que el tratamiento debe ser igual, porque usted se haya puesto la vacuna, sobre todo la Sinovac, que es una vacuna que, cumple, que, cumple, que es efectiva en un 50%, hasta un 65%, y que esa efectividad se hace mejor cuando usted se coloca la segunda dosis, y que es mejor a través del tiempo, 120 uh -huh. días, entonces la gente incumple con esto y la gente cree que podemos estar de francachela y, y no teniendo las, las normas de bioseguridad básica. Entonces eso es lo que ha pasado, y pienso que, que, que culpables somos todos. Y el gobierno también pudiera juega un papel preponderante. En este cuidado también. Pero le corresponde saber. al colegio médico precisamente orientar al gobierno y exigirle que cumpla bueno, con las medidas. Sí. Y por ejemplo eso de, de ocultar las cifras o, o, o de no publicar a tiempo la cifra de muertos es algo que bueno, debería criticarse y que no nosotros se Nosotros hemos visto ese comportamiento de cuántos eh, infectados hay, etcétera. Pero entendemos que debe de fluir y que si sí es verdad eso que usted dice porque no lo Ellos lo dijeron. Entonces es grave. Por ejemplo, aquí tenemos más de, 30, de 300 muertos aquí en la provincia y solamente van publicados unos, unos 226, 200. Eso es 230, grave, eso es grave. Sea, hay 70 que no le han llegado a él. Eso es bien grave. Entonces. Doctor, eh, usted no se puede ir de acá sin, que debemos de hacerlo tal vez al principio, de escuchar un poquito de su background, de su currículum, de su perfil como médico, como activista en el colegio médico, qué labor ha venido realizando y eh, ¿Qué busca o qué lo ha motivado Llegar como presidente al colegio médico A nivel nacional? Bueno, sin duda nosotros representamos la, la renovación del liderazgo Tenemos vasta experiencia Fuimos secretario de acción gremial Presidente de la regional del distrito, una de las más importantes Y ahora actual secretario de finanzas O sea que con todo eso Y vicepresidente de la provincia de Santo San Domingo Con todo eso, ininterrumpidamente Creo que representamos esa renovación Ese sueño de inclusión De hacer que los médicos tengan mejor bienestar que es nuestra meta para que sirvamos mejor a la sociedad dominicana. Doctor, antes de que usted se vaya ¿cuál es el cambio más puntual que necesita necesariamente el Colegio Médico Dominicano para seguir funcionando en el futuro? Mejorar la estabilidad socioeconómica y cultural del médico y lo otro es modernizar todas las infraestructuras a nivel nacional para proveer lo más importante que es el tiempo, que los médicos tengan tiempo de no tener que ir a Santo Domingo a hacer las cosas. Bien, ¿cómo no? Muy bien, señores. Hemos escuchado al doctor Luis Peña Núñez, anestesiólogo médico que está terciando ¿no? por la presidencia del Colegio Médico Central. Es decir, el, a nivel nacional, la presidencia a nivel nacional del Colegio Médico Dominicano. Así que le auguramos mucho éxito, doctor, eh, en su carrera hasta llegar a esa posición muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes viernes 11 del mes de junio del año 2021 nosotros vamos a la pausa cuando regresemos aún queda más contenido del programa no se vayan, gracias doctor